Saludos, soy Israel Vanguera. En esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo usar el reconocimiento de voz eh, de Windows en nuestro dispositivo celular para eh, escribir en WhatsApp y todo ello. Si abrimos Word, empiezo una pequeña demostración aquí rápido en Word. Si abrimos Word y lo activo, saludos, soy Israel Vanguera. En esta hora les traigo un nuevo contenido. Como pueden ver, eh, aunque Banguera con. no está bien escrito. Eh, bueno, ahí está bien, ahí ya está bien. Sí está bien. Eh, miren que aquí copió la perfección, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, eh, eh, supongamos que yo mismo quiero copiarlo en WhatsApp u otra aplicación. Entonces, este, este, este método, voy a escribir aquí en y cerrar. Este reconocimiento de voz de Windows también les va a servir en el celular. Aquí tengo conectado mi celular. Abrí, aquí estoy ejecutando la aplicación de WhatsApp. Vamos a activar el micrófono y vamos a escribir aquí. Hola, hola. Como pueden ver, eh, copió sin ningún inconveniente. También pueden hacer uso de los signos de puntuación y todo ello. Entonces, eh, la cuestión es cómo... Eh, se activa el micrófono, lo único que van a hacer es, vamos a, a activarlo aquí para ustedes activar este, este reconocimiento de voz simplemente van a presionar la tecla Windows, con, el, eh, con la que tiene el logo de Windows, más la tecla H, entonces Windows más H, cuando lo tengan aquí van a dar clic en esta opción y vamos a activar esto aquí, y ya cada vez que ejecuten la aplicación o cualquier programa en el sistema operativo, va a funcionarle a la perfección y también, cuando conecten el celular, les va a funcionar. Entonces, si yo doy clic aquí en WhatsApp, miren que se activa acá, ¿si ¿sí ven? Entonces, ellos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo conecto el teléfono de, eh, a, mi, a, mi, a mi computador? En la descripción del tutorial les voy a dejar un video de, mostrándoles cómo conecto esto. Una aplicación gratuita que vamos a crear nosotros mismos. No es que la creemos, pero sí la configuramos en el símbolo del sistema y nos va a ejecutar a la perfección. A la misma velocidad a la misma velocidad en el computador y esto les va a servir ya que es gratuita y no tienen que pagar por debido a que ustedes mismos la están configurando en el símbolo del sistema entonces en la descripción de este tutorial les dejo la aplicación les dejo el video para que hagan esta conexión y en este video simplemente les estoy mostrando cómo activar el micrófono para que les funcione en el dispositivo celular y esto les servirá para cuando estén, para cuando estén en la oficina trabajando eh, pueda facilitarse el trabajo mientras tienen el celular aquí lo pueden contestar desde acá y pueden escribir al whatsapp usando el micrófono y todo ello y lo harán todo más rápido eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima chao chao